Estamos con Tamara, un médico de familia con la que hemos charlado en otras ocasiones y le preguntamos qué necesita para realizar su trabajo. Yo creo que necesito tiempo. El tiempo es fundamental para entender qué es lo que está pasando. Cierto es que tenemos la gran suerte de disponer un, una historia clínica informatizada que nos hace gestionar muy bien la información y que nos permite acceder a ella... Eh, de una manera rápida y desburocratizar la consulta, lo reconozco. Pero aún así es necesario tiempo, porque para entender lo que el paciente te está diciendo, a veces es necesario los silencios, las esperas, eh, las reflexiones, y eso no se puede hacer en, en una consulta corta. Eh, ¿Qué se necesita más? Siempre podemos pedir la luna, ¿no? Pero tenemos que saber lo que tenemos. Tenemos acceso a especialidades, a pruebas complementarias, pero para rentabilizarla creo que hay que saber afinar y, y, y decidir ¿no? qué es lo que es necesario en cada momento. El tiempo es fundamental. Muchas gracias, Tamara. Queremos seguir hablando contigo.